mi amigo Edito de la Carpintería, estás en un nuevo video de tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire y hoy te traigo un mueble que seguro te interesa ver cómo lo vamos a hacer porque además de enseñarte a ensamblarlo con una plantilla que seguro te gustaría conocer y tener que es la plantilla de colocación de tornillos inclinados que va a permitir que no se nos vea ningún tornillo de afuera pues en este video te voy a enseñar cómo se colocan con todas las especificaciones las bisagras de cazoleta curvas, que son las bisagras que te permiten que tu puerta quede al ras con el frente de los laterales de tu mueble, te va a permitir que quede por dentro del marco que harían las diferentes piezas de tu mueble, así que sin mucho más que hablar vamos a comenzar con el proyecto de hoy. Para el proyecto del día de hoy vamos a utilizar MDF cubierto con melamina de 18 milímetros de espesor, 18 milímetros de grosor y para ensamblar todo lo vamos a hacer utilizando perforaciones inclinadas. Y desde Estados Unidos, Craig King nos envió su Pocket Hole G520 Pro. Y es este que tenemos por acá y lo vamos a utilizar hoy para hacer todos los ensamblados sin que se vean tornillos desde la parte de afuera. Y la característica más interesante de la plantilla Craig que te estoy mostrando hoy en mi parecer es que tenemos integrada la prensa con la plantilla de perforación ¿qué quiere decir esto? que no tenemos por un lado la plantilla y estamos volviéndonos locos viendo cómo apretarla mejor de manera que estemos cómodos y podamos hacer bien la perforación aquí tenemos la prensa de ajuste rápido que nos permite colocar el material para hacer la perforación y de una vez poder proceder, además esta prensa o el gatillo es giratorio para que estemos en la posición como nos encontremos más cómodos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 y procedemos a perforar desde acá, pero esto tiene además otra característica muy buena, que es que si soltamos nuestra prensa, pues quedaría totalmente libre para ingresar otro material que quizás fuera más grueso. Pero cuando estamos trabajando con el mismo material, el mismo grosor todo el tiempo, esto me pareció buenísimo, que es que apretamos y giramos acá apretando de tal manera que cuando liberemos con el gatillo pues simplemente se va a soltar un poquitito para que no tengamos que hacer todo el recorrido al prensar el próximo material. Gracias a todos los adictos a la carpintería que como tú se han suscrito al canal y si quieres dar un paso más para mejorar este canal y ayudarme mes a mes a que hagamos más y mejores videos para aprender carpintería aquí en YouTube, pues ahora puedes ser miembro de este canal. En la caja de descripciones te dejo dos maneras de hacerlo. A través del Patreon y a través de la plataforma de YouTube. Que con eso me vas a ayudar a que cada día tengamos mejor material para los que les gusta aprender aquí carpintería en YouTube en tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna. Pero vamos de una vez a ver la tabla de medidas. cortadas a la medida correcta lo primero que tenemos que hacer es entender cómo va a ir configurada las diferentes piezas que conforman nuestro mueble vamos a suponer que la parte de abajo es esto que tenemos por acá y esto es la parte posterior estos son los laterales que como nuestro mueble mide 40 centímetros de ancho pues son laterales van a ir envolviendo a la pieza posterior la pieza que irá al fondo y el piso de nuestro mueble va a ser superpuesto o vamos a superponer estas piezas a nuestro piso para ingresar los tornillos desde la parte de abajo al final, algo muy importante es determinar dónde va a ir colocada la pieza superior porque no la estamos colocando desde la parte de arriba, ella va a ir colocada un poquito más abajo y cuánto es ese poquito, pues eso va a venir determinado por la puerta, la puerta la vamos a colocar, es importante saber esto, Tú puedes hacerlo si quieres un poquito más grande, utilizar las bisagras de casoletas rectas que has visto en muchísimos proyectos. Pero yo hoy les voy a explicar cómo se colocan las bisagras curvas, que nos permiten que las puertas vayan enmarcadas dentro de las paredes de nuestro mueble. Para ello vamos a tener que tomar en cuenta que el espacio, que en muchos sitios lo llaman el vano, el espacio entre las paredes de los muebles, vamos a tener que medirlo y a eso le vamos a restar 4 milímetros y ese va a ser el ancho de nuestra puerta y también ella nos va a, a determinar cuál es la altura donde vamos a colocar la revisita superior para ello vamos a colocarla aquí al ras en el piso y vamos a hacer una marquita como esto es oscuro puedes utilizar un crellón y vas a marcar donde queda la altura máxima y a esas marcas le vas a elevar 4 milímetros más, para que a partir de ahí colocaríamos la parte superior y esto haría que tuviera 4 milímetros más de altura que la altura de la puerta con lo que tendríamos un espacio de 2 milímetros abajo y 2 milímetros arriba que nos permitiría colocar nuestra puerta en la parte interna de lo que serían los marcos de la estructura del mueble. También, sabiendo que esta es la pieza posterior y que le vamos a colocar donde ya te indiqué la pieza superior, necesitamos inmovilizar todo con unas presas de 90 grados preferiblemente antes de ensamblar los laterales y para saber que nuestra repisa o nuestra parte superior calzó exactamente donde lo necesitamos, vamos a prolongar estas líneas a las dos piezas laterales para ensamblar todo correctamente, pero de una vez ya voy a preparar todas las perforaciones inclinadas para comenzar a ensamblar el proyecto. Es muy importante el recordar que podemos hacer unas marcas para saber exactamente dónde vamos a perforar. Esta es la pieza de fondo y recuerda que es muy importante que las perforaciones, aunque van a ir en la parte de adentro, seas muy cuidadoso y veas que están por debajo de donde va a ir la repisa superior para que no se vea nada aquí en el bordecito superior, ¿verdad? Vamos a colocar tres perforaciones y con esta marca con las tres marcas que en cada lado, me voy a ayudar para ingresar y saber perfectamente dónde va a caer la perforación. Recuerda que tenemos unas linecitas que nos indican dónde vamos a ingresar con nuestra broca. Ya tenemos colocada el ajuste necesario tanto en la broca como en la plantilla y procedemos a perforar.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 Pero como dicen por ahí, loro viejo no aprende a hablar y por eso como yo estoy tan acostumbrado con todas mis plantillas de perforaciones inclinadas a hacerlo de lado, pues me ha resultado más cómodo de esta manera. Para en mi banco de trabajo y de lado coloco mi plantilla para hacer todas las perforaciones. Pues en la carpintería y en todos los trabajos lo que hay es que estar cómodo para lograr los óptimos resultados. Colocamos con la marquita. Que por cierto, como esto es un creyón, recuerda que luego podemos limpiar toda nuestra melamina utilizando Tiner y queda perfecto, no le pasa absolutamente nada. Las primeras piezas que vamos a unir son la pieza posterior con la repisa superior, y para ello me estoy ayudando con unas prensas a 90 grados que me permiten inmovilizar bien todas las piezas antes de ingresar los tornillos te recomiendo hacer esto para que se te facilite el ensamblar cualquier proyecto de carpintería siempre es mejor tener todo fijo antes de ingresar los tornillos para trabajar con comodidad por cierto, todas las herramientas que ves en cualquiera de mis proyectos de carpintería pero en este en particular, te las voy a dejar en un enlace en la descripción para que todo lo que te guste aquí lo puedas adquirir directamente en Amazon te lo manden a tu casa y puedas hacer los proyectos como yo aquí en el canal vamos a ingresar los tornillos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 si no utilizamos los tornillos especiales para esto, utilizamos los tornillos cónicos. estos tornillos nos evitan tener que estar pensando tanto y va a salir todo perfecto la gran ventaja de haber marcado la altura de la repisa superior en las piezas laterales es que antes de hacer la fijación con nuestras prensas a 90 grados podemos verificar que esté a la altura correcta todo y así fijamos antes de colocar nuestros tornillos grados, viendo que los frentes estén parejos, que estén perfectos y voy a unir desde abajo hacia arriba, o sea, vamos a ingresar los tornillos desde la parte de abajo, que aquí está arriba ahorita utilizando tornillos de 6 por 1 y un cuarto de pulgadas de los de cabeza cónica, los normales que utilizamos en todas nuestras fabricaciones y para ello tenemos que contemplar que para que la cabeza del tornillo quede empotrada en el material, primero vamos a avellanar y después vamos a ingresar nuestros tornillos, colocamos el taladro en la posición de perforar para hacer los avellanados y después ingresaremos los tornillos 6 por 1 y un cuarto de pulgada perforamos y colocamos nuestro taladro en la posición ahora de atornillar es muy importante esto cambiamos a la punta de atornillado e ingresamos nuestros tornillos, los normales, los de cabeza cónica que utilizamos en todas nuestras fabricaciones y al haber hecho la perforación avellanada, pues va a quedar empotradito en nuestro material mueble yo le voy a colocar cuatro patitas de goma como estas que ves aquí que son una especie de conitos que vamos a colocar en la parte inferior primero tomar tus medidas yo las estoy colocando a 5 centímetros tanto de un borde como del lateral y vamos a utilizar unos tornillos enroscantes para colocarlas pero quiero que seas prudente a la hora de colocar el tornillo recuerda que vamos a utilizar un tornillo que entraría en la parte inferior de la patica y lo importante es que te des cuenta de que el tornillo no sea más largo, que, es decir, que no vayas a traspasar la parte inferior del mueble cuando estés ingresando tu tornillo, esto es muy importante porque podemos cometer un error y dañamos nuestro mueble de una manera que realmente es bastante de, de principiante, así que a ojo pelado cuando estemos haciendo todo es mejor medir un par de veces, confirmar todo antes de ingresar los tornillos. en la puerta de nuestro mueble y vamos a colocar este tipo de tirador que es un tirador que va empotrado y va a quedar al ras en la puerta de nuestro mueble qué necesitamos para poder instalarlo correctamente pues primero que verifiques que el tirador que vas a utilizar sea de 35 milímetros de diámetro para qué para poder utilizar la broca tipo Forstner que utilizamos para colocar las bisagras de cazoleta. vamos a hacer la perforación con mucho cuidado lo más perpendicular lo más derechito que podamos para poder luego insertar el tirador que lo vamos a fijar al final, cuando ya hayamos armado todo nuestro mueble y le hayamos ya colocado y ajustado bien la puerta y vamos a ingresar despacito con nuestra broca tipo Forner fíjate que fije con un par de prensas para que nada se me mueva hago centro, yo lo coloqué una marquita a 5.5 centímetros tanto del lateral como del borde superior y voy a entrar lentamente, verifico que estoy en la posición de taladrar y entro lentamente Una vez que hayas llegado a que el tope superior de la broca quede a rasco en la puerta, perforas un poquitico más, un milimétrico más, y ya es suficiente para que entre bien el tirador. Una vez que tenemos la perforación ciega para el tirador empotrado, vamos a voltear nuestra puerta y sabiendo que de este lado van a ir nuestras bisagras, que en este caso vamos a utilizar unas bisagras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 Nuestra bisagra de cazoleta. La variante importante que tenemos que tener en cuenta con este tipo de bisagras curvas al colocarlas en nuestros muebles viene en las medidas de instalación en la pared o en el cuerpo de nuestro mueble. Y vamos a utilizar tornillos de 6 por 5 octavos de pulgada. Disculpa. Son unos tornillos córticos que, ¿qué es lo que quiere decir esa medida? Que no va a traspasar la puerta cuando ingresemos o coloquemos nuestro raje.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 bisagras de casoleta curvas, un detalle que a mí sinceramente me parece que lo sube de nivel, es utilizar este tipo de tiradores empotrados, así que te los recomiendo al 100%, de hecho en la caja de descripciones te voy a dejar para que los compres directamente en Amazon y puedas utilizarlos en muchos muebles. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela y este es tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna, no olvides darle me gusta, compartir este video en tus redes sociales dejarme tu comentario y si no lo has hecho ya, por supuesto, te vas a suscribir. Mientras tanto, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer muchos más proyectos de carpintería para hacerte más videos y nos vemos en el próximo.